Cortés, siempre Cortés, el centro y el cabezazo ¡Cogié la rematasa en silbato directo! ¡Uy, qué brazo! Pero... Decíamos que el juez asistente número 2 tenía nombre de artista. Y ahora Meléndez se viste de Picasso y hace un obra de arte en la portería de Jiménez. Un surtazo perfecto a la escuadra superior izquierda de la portería de Deportes Concepción. Siete fechas para el final de este campeonato. Es verdad, verdad. Qué, brutal, qué brutal, balón viene filtrado por parte de Pino. Lo va dejando con Cuellar, Buen paso atrás para nosotros. ¡Remate! ¡Y qué golazo! ¡Qué golazo! minutos de este segundo tiempo en la agonía en el epílogo de este compromiso se decreta el 3 a 0 mitad el gol por parte de Pino quien fueron a arrasar casi todos sus compañeros se decreta el desbarío una vez más lo gana Lautaro por les goles a y sí, una buena victoria aquí en Quillota.